Donde ante nosotros aparece una cadena de acontecimientos, el ángel de la historia ve una única catástrofe que acumula sin cesar ruinas y más ruinas y se las vuelca a los pies. Querría demorarse, despertar a los muertos y componer el destrozo. Pero del paraíso sopla un vendaval que se le ha enredado en las alas y es tan fuerte que el ángel no puede ya cerrarlas. El vendaval le empuja imparable hacia el futuro al que él vuelve la espalda mientras el cúmulo de ruinas ante él crece hacia el cielo. Ese vendaval es lo que nosotros llamamos progreso. ¿Qué es lo que quedó de la Ilustración? La mirada sobre el pasado de la Ilustración le llevó a pensar que bastaba con la aplicación de la razón para poder superar todo lo que de negativo había sucedido en el transcurso de la historia. Las guerras, la violencia, las persecuciones políticas y religiosas, el fanatismo, la intolerancia, la discriminación, la opresión, los regímenes despóticos, la crueldad. Bastaba con educar a las personas para que desde el conocimiento, el uso de la razón y el diálogo establecieran consensos y buscaran soluciones acordadas, pacíficas, justas y equilibradas. No admitía, como sugería la idea del pecado original, que existiera en el ser humano una cierta tendencia natural al mal, sino que pensaba, como decía Sócrates, ...que la causa de ese mal era siempre la ignorancia. El conocimiento riguroso de la naturaleza, la sociedad y el ser humano... ...basado en la razón, organizado y sistematizado a través de las distintas ciencias... ...se había de aplicar en todos los ámbitos para mejorar las condiciones de vida. El positivismo concebía que, superado el estado religioso y el metafísico... ...el conocimiento científico habría de ser el único canon... ...por el que se rigiera la administración y la gestión de las instituciones... Difundido este saber a través de una educación universal, serviría para acabar con la ignorancia y la superstición, capacitando a cada persona para pensar por sí misma y poder colaborar en la tarea común de hacer avanzar las sociedades hacia cotas cada vez más altas de civilización y de progreso. Si en la esfera del conocimiento el dominio de la razón lleva a la secularización del saber, en la esfera política supuso la laicidad del Estado que ya no se sometía a los dictados de ninguna confesión religiosa ni permitía que ningún grupo tratara de imponer su moral o sus creencias al resto de la sociedad. Como resultado, surgió la libertad de pensamiento, la libertad en la difusión y el debate de las ideas, una libertad que, como decía Kant, era clave para poder llevar a término ese proceso de ilustración. El Estado, además, pasó a ser el garante de unos derechos fundamentales que alcanzaban a toda la ciudadanía basados en el principio de la igualdad de las personas y que se hicieron extensibles a una declaración universal de los derechos humanos. Ya desde el siglo XIX aparecen reacciones críticas y se habla de la crisis del pensamiento ilustrado. Se critica su exceso de confianza en la razón y la ciencia, su optimismo ingenuo en el progreso según el cual Parecía que, con el simple transcurrir del tiempo, la sociedad inevitablemente avanzaría hacia mejor. Esa reflexión crítica denuncia algunos simplismos del pensamiento ilustrado y constata la persistencia de muchos de los males con los que quería acabar. Es necesario analizar esos simplismos si queremos poner en su justo valor algunas de sus aportaciones y poder acotar así el alcance real de sus propuestas. Hagámoslo a continuación en relación a los tres Aspectos que antes hemos señalado. Los seres humanos no siempre somos racionales ni razonables. Ni una buena educación evita que haya quien actúe con unos valores contrarios al bien social, al progreso común o a la felicidad ajena. No basta saber qué es lo que está bien para que sin más nos veamos movidos a actuar bien, porque hay elementos irracionales y emocionales que siendo no es separables de la conducta humana también nos condicionan tratar de ignorarlos o marginarlos sería mutilar una parte fundamental del ser humano que, bien utilizada, es clave para su buen desarrollo. El error de la ilustración fue pensar que estos elementos se podían o se debían de suprimir que con ello se acabaría definitivamente con todos los males históricos que se trataban de superar. Las posibilidades que el conocimiento científico nos ofrece de dominio de la naturaleza no solo se han aplicado a la mejora de la vida de las personas, también se han utilizado como instrumento de poder y dominio de ejercicio sistemático a una escala nunca vista antes de violencia sobre colectivos. Además, se ha impuesto una razón instrumental que condiciona el conocimiento a los intereses egoístas de quien detenta el poder político o económico y que margina casi siempre el interés común. En aras del progreso, se ha impuesto un modelo económico que ha arrasado con los recursos naturales y el impulso civilizatorio, ejercido desde un enocentrismo cruel y violento, ha servido de excusa para la colonización, la expoliación de muchos pueblos y la destrucción de sus culturas. Por último, la libertad, la igualdad y los derechos parecen haberse transformado en palabras vacías o cuyo significado se retuerce hasta llegar a su contrario. La libertad concebida como un derecho subjetivo y no como un marco de leyes consensuadas, acaba por convertirse en la tiranía del más fuerte. La indiferencia ante la desigualdad creciente, tanto en lo económico como en los derechos, segrega y margina a capas enteras de la población, impidiendo unas condiciones de vida dignas y la garantía de los derechos fundamentales. El problema hoy ya no es el simplismo en el diseño de algunos de los valores ilustrados, sino es que se defienden y triunfan justo los valores opuestos. Se quiere reducir al ser humano a sus elementos emocionales para volver a poder manipularlo lo antojo. sustituir el conocimiento científico contrastado por teorías conspirativas, supersticiosas o esotéricas. La necesidad de una educación o la cultura por la exhibición orgullosa de la propia ignorancia. La voluntad de colaborar en el bien común por la banalización del mal o el ejercicio de la fuerza. Y como resultado último, conseguir el dominio arbitrario de la ciudadanía imponiéndole un discurso único promovido desde los movimientos más intolerantes.